Vamos a dar paso ahora a Arismendi, la antigua, que se encuentra desde Puerto Plata, la novia del Atlántico, para que nos ponga al tanto de las incidencias por allá. Arismendi, cuéntanos, ¿dónde Buenos te encuentras? Arismendi. Es en el teleférico. ¿Qué tal, Montilla? ¿Qué tal, Lucy? ¿Y qué tal a todas las personas que están disfrutando de esta maravillosa transmisión Semana Santa 2023? No, no estoy en el teleférico, Montilla. Estoy en el puente peatonal que comunica al recinto UAS Puerto Plata con eh, la zona franca de esta novia del Atlántico. Te cuento, Monty, que a esta hora de la mañana el tránsito sigue tímido. Algo totalmente extraño, Monty, y es que el mayor flujo vehicular de la mañana de hoy es desde la ciudad de Puerto Plata hacia otras localidades, donde en otros tiempos es todo lo contrario. Por ejemplo, las personas de otras localidades llegan a la novia del Atlántico ...a disfrutar de estas playas. Esas imágenes que estamos mirando ahora mismo... ...son de la principal eh, entrada a esta ciudad... ...la avenida Manolo Tavares Justo... ...la cual conecta por la parte sur con eh, todo el Cibao Central. Monti, te cuento que según el reporte de las autoridades... ...en el día de ayer, solo dos jóvenes accidentado ya en horario nocturno por aparentemente verdad eh, bajo los efectos del alcohol se deslizaron eh, frente al sector las mercedes de acá de puerto plata estos fueron llevados despachados y curados en el hospital eh, ricardo limardo de esta ciudad también te cuento que otro joven en una motocicleta también recibió múltiples golpes, pero este no pertenece a, a esta demarcación, sino eh, al municipio de Gaspar Hernández, de donde el joven, de acuerdo a, las fuertes, a los fuertes golpes que recibió, tuvo que venir a recibir atenciones médicas a este centro hospitalario. Monti, también te cuento que los balnearios que en el día de ayer el director de la Defensa Civil, Huáscar García, había dicho que estaban la ha debido al mal tiempo. En el día de hoy las autoridades decidieron aperturar estos baldearios de la zona sur y la zona este de Puerto Plata. Recuerda que aquí hay unos ríos bellísimos que son eh, también aprovechados por muchísimas personas de distintas partes del país y quizás esto ha, ha, ha causado ¿verdad? que las personas se desplacen. ...hacia las afueras de Puerto Plata en el día de hoy... ...para disfrutar de estos balnearios... ...y mientras nosotros estábamos acá preparando... Nomón, y te cuento también, y Lucy... ...y a todas las personas que están en el estudio... ...que a unos 3, 4 kilómetros de donde estamos nosotros ubicados... Eh, ...de manera extraoficial, ¿verdad?... ...un conductor que venía en ese trayecto nos informó... ...que supuestamente un motocicl eh, motociclista estaba accidentado... ...próximo al vertedero de esta localidad... ...todavía nosotros no tenemos... La información detallada, nosotros desde que partimos de, de aquí, cuando culminemos, inmediatamente iremos hacia allá con la intención de llevarle información de primera mano. Repito, los balnearios que fueron clausurados en el día de ayer debido al mal tiempo, en el día de hoy las autoridades <coughs> perdón, decidieron aperturarlo. También, repetimos, tres personas aparte de otras personas que llegaron al hospital anoche eh, por heridas de alma blanca y riñas particulares que no tiene nada que ver con este objetivo. También te correspondió esta zona de Puerto Plata en comparación con el Viernes Santo del año eh, anterior. ¿Cómo ves eh, en el día de hoy el flujo vehicular, la afluencia de bañistas? ¿Qué, ¿Qué has podido notar? ¿Alguna diferencia? ¿Hay menos? ¿Hay más? Mira, es algo totalmente extraño, ejemplo el día de ayer, que aún nosotros estando prácticamente en la pandemia, en su, en su apogeo, como estábamos el año pasado, ya estamos totalmente libres, nadie habla de COVID-19 y eso. Y aún así, de, mi, de manera particular, ¿verdad? Puedo observar un menor movimiento en, el, en toda esta zona de para, para nosotros eh, teníamos una actividad tremendísima, muchas incidencias se estaban registrando en esta eh, localidad de Puerto Plata. Sin embargo, hasta la fecha todo ha transcurrido en orden. Sí, se han registrado incidentes menores, como te hablaba en el día de ayer, eh, varias personas deslizadas por motocicleta, eh, varias personas heridas en medio de riñas, eh, que no tienen nada que ver con este operativo y en cuanto a, lo, a, en cuanto a lo que el tránsito concierne. Por ejemplo, a esta hora de la mañana pueden observar ustedes en sus imágenes completamente en vivo, donde el tránsito es muy, pero muy tímido. Arizmenti, yo creo que tú nos digas eh, Al... cómo tú has visto el... Eh... Miembros de ah, los adelante, organismos líder, no de lo socorro, el despliegue, el tú que has favor, estado observando todo el panorama de las vías allá. Cuéntanos, ¿cómo tú has visto esos miembros de los organismos de socorro, defensa civil, Cruz Roja? El, el panorama no lo escucho bien, líder. Por favor, si me puede repetir la pregunta un poco más. Oh, sí, precisamente donde estamos, Meca, si puede eh, enfocar allá. Aquí mismo donde estamos hay un camión del cuerpo de bomberos. Este es un punto estratégico, eh, les le repito, hace apenas unos minutos que estamos frente a la Universidad Autónoma de Puerto Plata, la UAS, y aquí mismo donde nosotros estamos, como en todo el trayecto, se pueden observar miembros de los distintos cuerpos de socorro, los cuales están... ...apostados en estos puntos estratégicos. Lo mismo ocurrió en el día de ayer también... ...cuando fuimos a la zona de Sosúa... ...donde allá también pudimos observar un gran número. El, no recuerdo específicamente cuánto fue el monto... De, ...de todos los miembros de estos organismos de socorro... ...que estaban apostados, que están apostados en esta provincia. Si tienen alguna otra pregunta... Gracias por darnos esta panorámica en vivo y directo desde Puerto Plata, la novia del Atlántico. Esperamos que te puedas, Arismendi mojar los pies más adelante. Eh, ojalá también estés en la zona no, de... No, no, no, Monti, no, Monte Ayer, ayer la pasé terrible caminando con los pies mojados <ríe> sobre la playa. Esa erita, no es nada fácil, Montilla, no. Bueno, te quitas los zapatos entonces y te mojas <risa> para que esté un poquito más en la orilla y puedas entrevistar a las personas que están disfrutando. Le sirvió de, de, de mucha la experiencia viéndome, de. Ayer. Estaremos viéndome en unos minutos para ver cuál es la situación que hay con la persona que se accidentó allá debajo, si es algo relevante, estaremos con, conectando con ustedes nueva vez. Perfecto, también esperamos más adelante la panorámica de la llegada de los turistas y los cruceros. Gracias, a Arismendi la Antigua, en vivo y directo desde la zona de Puerto Plata, la novia del Atlántico.